Me gustaría empezar con unas preguntas que intentaremos responder a lo largo del webinar y que, bueno, quiero que vayáis pensando en posibles respuestas. ¿Podemos, como profesores, convertirnos en facilitadores de entornos personales de aprendizaje basados en la red a favor de un aprendizaje a lo largo de toda la vida? La prosumición, o mejor dicho, la prosumirtuación debido al carácter importantísimo que tiene la interacción en este tipo de proyectos. ¿En qué consiste realmente? ¿Cómo podemos llevar el aprendizaje basado en proyectos a través de la prosubvirtuación al aula? Eh, ¿Y realmente ese tipo de proyectos, ese tipo de aprendizaje complementa lo que hacemos en el aula? Recuerdo mejor aquello que me pertenece, lo experiencial, lo que conecta con nosotros, lo que nos emociona. Uno de los elementos que motiva y capacita a los alumnos para su participación activa es precisamente transformar su papel, de un papel pasivo, consumidor de información, a un papel mucho más activo, de prosumidor. Cuando invitamos al alumno a hacer esto, a prosumir contenido, eh, lo que estamos haciendo es empoderar la clase. Estamos haciéndole sentir que es parte activa y foco de nuestro aprendizaje, de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y el papel del profesor, pues cambia. Como decía Anderhill, no somos solo expertos en el tema, en la materia, tampoco expertos en la didáctica, eh, sino más bien facilitadores de situaciones de aprendizaje. Y ese es el papel que gracias a la prosubrituación eh, adquiere el profesor. Me gustaría basarme en cuatro, cuatro puntos importantes para la posvisión en L. En primer lugar, como he dicho antes, que potencia la interacción. La interacción es sumamente real. Interactuamos porque tenemos un objetivo en común. Profundiza la empatía. A medida que vamos avanzando por las fases que nos llevará después al producto final, al artefacto digital, nos vamos conociendo. Eh, defectos, aspectos positivos de una persona y vamos eh, introduciéndonos en este concepto de empatía, del respeto, de comprender las sensaciones y sentimientos de los demás. A su vez, fomenta la creatividad creatividad. Ya que eh, facilitamos que el alumno, lo que llama Ken Robinson el elemento, que el alumno se acerque a ese elemento. ¿no? Que, que tenga la libertad de hablar y expresar lo que realmente quiere hacer y lo que le gusta. Y por último que es inclusiva, incluye a todos los estudiantes. Eh, podemos decir que alineamos a los participantes en torno a dos puntos o a dos elementos fundamentales. Que son los objetivos y los resultados concretos. En cuanto a adjetivos, pues bueno, lo que decía, eh, desarrollar ese entorno personal de aprendizaje en los estudiantes de L a través de la curación de contenido, el acceso a la información, eh, la remezcla y la creación de contenido. Y unos resultados concretos que serían desarrollar estrategias metacognitivas, es decir, cómo aprendemos mejor. Eh, hace unos meses estuve leyendo un libro sobre Design Thinking y me gustó mucho los principios que, que, ...que detalla los principios en los que se basa... ...porque se asocia muy bien a este concepto de... de aprendizaje basado en proyectos... ¿no? ...de prosumisión o prosumituación. En primer lugar porque está orientado a la acción. Los participantes en segundo lugar se sienten a gusto con el cambio. Hay un poco de caos... ...pero tenemos que aprender a gestionar el caos... ...y nos sentimos a gusto con ello. El alumno está en el centro... ...del proceso de enseñanza-aprendizaje. Eh, desarrollamos un guión, pero un guión flexible que nos permite ir y tomar direcciones nuevas en función de lo que vayamos haciendo y lo que vayamos eh, visualizando en clase. Eh, por lo tanto, aprendemos haciendo, otro de los principios del Design Thinking. Se crean grupos, creamos ecosistemas de aprendizaje y eso fomenta la empatía. El error es un factor fundamental, es un amigo y es positivo. Nos ayuda a crecer, a analizar la lengua. Creamos un significado con un valor añadido, fomentamos la creatividad... Y por último, todo esto lo que hace es complementar el aprendizaje que llevamos a cabo en el aula. Como decía, bueno, como profesores de español llevamos ya bastantes años hablando de un enfoque orientado de la, a la acción, eh, a través de un enfoque comunicativo, una serie de tareas lingüísticas, que lo que hacen es, o la idea es desarrollar poco a poco esa autonomía. ¿no? Bien, vamos a ver ahora una serie de fases eh, en las que gracias a la sociedad red en la que nos encontramos, y al concepto de prosumirtuación, podemos eh, llegar, dar un paso más hacia esa autonomía. A ver, os planteo otra pregunta: ¿Qué significa aprender en la sociedad del conocimiento? Os hablo de mi experiencia, de acuerdo? Eh, yo, bueno, tenía una serie de, de dudas, quería mejorar mi eh, capacidad eh, profesional y empecé a acceder a Internet, a la red. Empecé eh, principalmente con una herramienta que es eh, Twitter, eh, a través de Twitter empecé a seguir a personas, a seguir etiquetas como estáis haciendo ahora vosotros, como estamos haciendo todos nosotros. por ejemplo la etiqueta PDL, eh, perdón, PDPL, eh, pues yo empecé a seguir a personas, ver a las personas que seguían esas personas y seguirlas, crear mis propias listas, empezar a acceder a contenido, gestionar esa información a través de lectores de noticias, muchas veces Accedemos a una fuente interesante que se actualiza cada X tiempo. Pues bien, el lector de noticias nos permite estar actualizados de esa información. A su vez, eh, marcadores sociales y servicios web que nos permiten etiquetar eh, y ca categorizar diferente información. Eh, remezclando ese contenido, creando contenido, habiéndome un propio blog, eh, cuidando mi imagen digital, mi identidad digital. En definitiva, gestionando y siendo en la red. Bien, pues a lo largo de los años mmm, me iba planteando cómo se podría llevar esto al aula de L. ¿Es posible? Eh, os invito ahora pues, a hacer un, un recorrido conmigo en el que gracias a, a esta experiencia he podido introducir el concepto de prosumición, prosumirtuación en el aula de L. Vamos a ver algunas páginas web y os mostraré las fases por las que suelo pasar con los estudiantes, hasta llegar al resultado final. Bueno, eh, como decía, pues como profesores facilitadores, lo que intentamos hacer es eh, precisamente eso, ¿no? Crear un entorno personal de aprendizaje en L, bueno, facilitar situaciones de, de interacción por medio de este ple ¿no? Entonces... Propiciamos un entorno de aprendizaje en red que vaya más allá del aula, de las cuatro paredes del aula, utilizando una serie de servicios sociales, y perdón, de redes sociales y servicios web, que veremos más adelante, con la presentación y estructuración de tareas o proyectos digitales o artefactos digitales. Bien, En primer lugar, lo que hago con los estudiantes es decidir qué tipo de tarea digital podemos hacer podemos hacer un podcast que es un archivo audio podemos hacer una entrada de blog aquí bueno tengo que decir que las entradas de blogs... el blog es el soporte principal para acoger cualquier tipo de, de artefacto digital para alojar cualquier tipo de artefacto digital puede ser también un vídeo subtitulado o haciendo voiceover un doblaje, una entrada de wikipedia por ejemplo o un, la narración de un evento en directo a través de diferentes redes sociales con etiquetas específicas, ¿no? un poco lo que ocurre con PDP-L. Bien, una vez que decidimos con los estudiantes qué vamos a hacer, que son ellos, repito, parte activa de esa decisión, entramos en la segunda fase de trabajo. ¿no? Aquí les pido a los estudiantes que busquen y gestionen la información y el contenido que, que necesitarán para la tarea. Suelo... Eh, utilizar varias herramientas, entre ellas estas dos que tenéis aquí, eh, Digo y Twitter. Digo es un marcador una, un servicio web de marcadores sociales que me permite etiquetar eh, y categorizar la información. Eh, no voy a entrar aquí en detalles a explicar la, la, la, la herramienta. Y Twitter también, pues a través de Twitter pues como estamos haciendo nosotros, ¿no? si alguien quiere formarse por ejemplo sobre el mundo de la enseñanza del español como lengua extranjera, con un poco de interés y buscando en en Twitter, eh, etiqueta, no sé, Twitter L, PDPL, encontraría todo el contenido, ¿no? Entonces, creo que a través de estas dos herramientas pueden encontrar un, un contenido relevante y poco usual. Bien, una vez que... Eh, utilizan estas herramientas para la búsqueda de la gestión, creo que acceda a fuentes. Es decir, lo que comentaba antes de seguir a usuarios de Twitter o participar en grupos de, de, de Facebook. ¿no? Eh, tengo que decir que normalmente lo que hago también con los estudiantes es crear un grupo en Facebook. Y a medida que vamos utilizando diferentes herramientas que los estudiantes se creen cuentas accedan a estos servicios. Facebook pues centraliza un poco todo lo que vamos encontrando. ¿no? Si decidimos que se abran una cuenta en Twitter pues se encuentran información que empiecen a retuitearla si quieren, que gestionen a través de seguimiento de otros usuarios en su cuenta de Twitter, que compartan todo el contenido en Facebook, de manera que bueno, justifiquen este artículo que han, que han encontrado, porque les ha interesado, que opinen el resto de estudiantes, etcétera. Entonces vamos creando, vamos gestionando ese caos, ¿no? eh, facilitando ese eh, esa cibercomunidad de aprendizaje como bien define Iñaki Burua. Por último, otra herramienta que suelo utilizar, como comentaba al principio del webinar, es la, los lectores de noticias. En este caso utilizo Feedly, pero podéis utilizar cualquier otro, obviamente. Eh, me permite, pues, a esas fuentes que yo decido, que me interesan y a las que quiero acceder con frecuencia, pues les digo simplemente, oye, cuando actualices información, avísame. Vamos a ver algunos ejemplos prácticos a continuación. Bien, aquí tenéis una página, de digo, de una de las estudiantes, ¿vale? Entonces, esta persona, a través de un trabajo eh, que decidimos hacer sobre William Turner, pues encontró una serie de contenido. Podéis ver cómo aquí eh, fue saltando de Wikipedia a Wikipedia, ¿no? Y ella decidió cata cata categorizarlo, perdón, etiquetarlo en Digo. Pues, eh, en primer lugar, porque al final de las entradas, lo que les digo es que compartan las fuentes que han consultado. Y esto nos permite, a través de las etiquetas... Eh, compartirlo después en el blog. Y aquí tenéis en la izquierda pues todas las etiquetas que ya ha ido utilizando con las fuentes de información que ha ido encontrando. Lectores de noticias. Aquí tenemos otro ejemplo de un lector de noticias de una estudiante. A lo largo del tiempo pues, eh, y del trabajo con eh, prosumir tu acción, eh, pues, ha ido accediendo a la información que a ella le interesa, ha entrado en ese mecanismo de gestionar la información... Y ha sabido, pues bueno, estructurar eh, una herramienta que forma una parte importante de su PLE, de su entorno personal de aprendizaje. Aquí tenéis, pues bueno, eh, información sobre música, sobre deporte, sobre España, en este caso, pues bueno, eh, interesada en la política. Aquí tenemos otro lector de otra estudiante, como veis, son completamente distintos, ¿no? Aquí está estudiantes pues ha decidido, porque bueno, tiene pasión por la psicología, pues bueno, acceder poco a poco a contenido sobre psicología, también tiene make-up, bueno, porque le gusta el maquillaje, eh, artículos en inglés. Fijaros cómo se abren todas esas puertas, ¿no? Bien, eh, una vez que los estudiantes han encontrado contenido, lo han compartido, han gestionado esa información, lo que hacemos es pasar a la reelaboración de ese contenido a través de un documento colaborativo en Google Drive, ¿no? Un, los estudiantes escriben su texto, su entrada que después formará parte de la entrada del blog, de la entrada de Wikipedia, el texto que utilizamos para subtitular un vídeo, etc. Y eh, hay una corrección entre pares, es decir, los estudiantes tienen acceso a ese documento y pueden comentarlo. Vean, aquí vemos, un, por ejemplo, un, uh, un texto escrito en el que aquí a la izquierda veis los comentarios posibles, de manera que son los estudiantes los que van... Bueno, pues corrigiendo, analizando esos errores, ¿no? Y aquí pues comenta en surgió, por ejemplo, tenemos surgí o surgió. Y un estudiante responde y dice surgí, a mí, ¿no? ¿El verbo surgir o surgirse? Mm, creo surgir, es la idea que te surge, ¿no? ¿Y cómo es? ¿Así surgió la idea? En fin, eh, vemos un claro ejemplo de qué tipo de interacción se puede crear y cómo hablan sobre la lengua, sin miedo al error. Eh, todo esto nos permite al final pues, estructurar esos comentarios, esos errores en nuevo contenido lingüístico. Yo suelo llamarlo reflexiones sobre la lengua. Y aquí tenemos una carpeta de Google Drive compartida con 24, eh, bueno, 24 aquí 4 más, 28 estudiantes en el que hemos ido poco a poco añadiendo información de los errores cometidos en, en, en la escritura. Y tenemos verbos con preposiciones, tenemos uso del subjuntivo, reflexiones sobre la tilde, etcétera Un largo etcétera de aspectos que salen durante las correcciones, que son los propios estudiantes que redactan. Bien, vamos ahora a los ejemplos prácticos de prosumisión. ¿no? Vamos a empezar con, con podcast prosumidores L. Bueno, aquí tenemos la página de podcast. Es un podcast que llevo a cabo con otros profesores, podcast prosumidores L. L, español como lengua extranjera, y aquí tenéis las últimas entradas del, del blog. Bueno, esta de aquí fue una jornada de formación también, gracias a la editorial Edinumen, en la que con los eh, participantes, con los profesores, pues hicimos un, un podcast sobre las jornadas. Eh, vamos a ver una entrada en concreto que es. Bueno, sigo viendo un poco. Tenéis aquí uno sobre los ejercicios militares en Cerdeña y la protesta del pueblo sardo. Entonces, yo como decía antes, contenido relevante si es, si es posible, que no exista en español. Eh, este, esas entradas, esos podcasts sobre viaje a la Unión Soviética, pues bueno, con un estudiante, eh, clases particulares, con un alumno de 75 años, pues bueno, en 1972 hizo este viaje y decidimos hacer varias entradas para contar su experiencia. Y tenemos más, más entradas, ¿no? Eh... Eh, entrevista a un grupo de rock eh, sardo, eh, programa acerca de la Wikipedia. Vamos a ver esta entrada. Bien, aquí tenéis eh, la entrada de blog, de, que resume un poco el trabajo que hicimos. Obviamente esta entrada de blog también está redactada por los estudiantes, siguiendo esa fase de trabajo que hemos dicho. Y aquí tenéis el podcast. ¿Vale? Eh, podemos acceder tranquilamente a esto de Wikipedia, que es esta entrada a los mamutones. Que es una, un artículo en español sobre el carnaval, una figura importantísima, el carnaval Sarbo, que habla sobre los mamutones. Y aquí tenéis esta entrada de Wikipedia redactada por los estudiantes. Podéis acceder, como veis, tiene siempre, tienen siempre hipervínculos para bueno, pues facilitar el enriquecimiento de la información que aparece. Describieron las máscaras, eh, el carnaval de este pueblo, de mamollada, cómo se compone el desfile, etcétera. Os invito a acceder a la entrada y escuchar el podcast y, por qué no, eh, leer todo el texto de Wikipedia. Este es el repositorio donde alojamos todos los programas de podcast que podéis escuchar en el blog. Bien, tenemos eh, el último, eh, ejercicios en Cerdeña, eh, como decía, los viajes a la Unión Soviética, la entrada de Wikipedia, eh, sobre Erasmus, otro programa sobre Erasmus, uno en el que habla sobre la gastronomía italiana etcétera, etcétera. Bien, eh, aquí tenemos otro, otra entrada de blog. Yo suelo decir a los estudiantes que se creen un blog al principio del año, de manera que mm, eh, les sirva como portfolio. Y aquí tenemos un claro ejemplo de este blog de un estudiante. ¿no? Aquí tenéis a la derecha el archivo del blog. Tenéis pues, cinco entradas en el 2005, eh, una en marzo, una en febrero y una en diciembre de 2014. Bueno, en concreto, esta entrada sobre los ejer las ejercitaciones militares en Cerdeña y las manifestaciones contra la OTAN y este tipo de ejercitaciones militares bueno, redactó un artículo bastante, bastante completo. Repito, eh, imágenes, pues aquí utilizando eh, la licencia Creative Commons, también trabajamos este tipo de información, eh, hipertexto, texto multimodal, enlaces... Eh, hablando, pues bueno, los polígonos que existen, os invito también a acceder a, a esta entrada de blog y leerla con, con calma. Al final vais a ver cómo eh, aparece un vídeo que es este de aquí, vale en el que pues, los estudiantes eh, decidieron subtitularlo. ¿vale? Si dais al play, pues bueno, podéis tranquilamente escucharlo. No vamos a verlo ahora, pero eh, son 2 minutos 27. Y por un giorno entero si è fuera fuori dal poligono militare di Capo Teulada al sud della Sardegna. Lo scontro finale di una giornata di tensione e dopo de settimane di contestaciones. Bueno, aquí ves que encontraron este vídeo de 2 minutos 27 y decidieron pues, bueno, subtitularlo, ¿por qué no? Y trabajaron también con la con la lengua. Otro blog que tengo con los estudiantes pues eh, un curso de nivel C1 en el que vamos prosumiendo contenidos de la misma. Quiero que penséis siempre en esas fases de trabajo, ¿de acuerdo? Después podemos, como artefacto digital, hacer cualquier cosa. Eh, en concreto, esto es un proyecto eh, en el que eh, se integra um, el premio eh, ProLinter Calgary de noche, a la mejor práctica didáctica, el segundo premio a la mejor práctica didáctica eh, innovativa en el uso de las TIC en la enseñanza del español como lengua extranjera, y, y bueno, tenemos una serie de... En el archivo del blog tenéis aquí las últimas entradas, que son estas, Estampache y los Cucurcotus, Cagliari Mágica y Misteriosa, Atardecer en la Silla del Diablo, Parque de Molintarius, Huerto Urbano Cagliari y Cagliari de Noche forman parte de este proyecto, que ha ganado el C, segundo premio en la innovación didáctica. Eh, si accedemos a Cagliari Mágica y Misteriosa... Me encantaría que lo leyerais, tenemos poco tiempo y no quiero alargarme demasiado. Entonces, con calma podéis, podéis ver este, este trabajo. Consistía en realizar una serie de visitas guiadas por calibre y retransmitir estos eventos en directo. En la entrada de blog se resume muy bien todo lo que ocurrió durante ese día y cómo los estudiantes... A través de redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook lo que hacían era compartir ese contenido en streaming. Eh, os invito a leer esta entrada y como veis aquí un enlace eh, a Caleri Mágica, pues tenéis, clicamos aquí en directo, vamos a ir al final y tenéis cronológicamente todo lo que fuimos divulgando a través de las redes sociales. Desde una promoción que hicieron en Facebook para invitar a la gente porque era un evento abierto a todo el mundo. Y vamos a verlo un poquito. Esto fue para promocionar eh, el evento. Pues aquí pues eh, los chicos crearon un entrenario, un PDF, algunas audioguías y pues bueno tanto por Facebook como por Twitter la etiqueta para compartir ese, ese contenido. Y os dejo con otra muestra, pues en este caso es un Storyfy como estamos haciendo aquí en el curso de formación profesional PDPL, ¿no? que cada, a lo largo de cada módulo eh, se van creando Storyfies que resumen eh, lo que ha ocurrido en cada módulo. Pues, eh, igual, con un grupo de estudiantes nos fuimos a un carnaval de Cerdeña y lo que hicimos fue retransmitir en directo todo lo que ocurrió eh, en este carnaval. Eh, hicimos una excursión, quedamos por la mañana, os invito también a leerlo todo con calma, eh, acceder a todo el texto multimodal para que os hagáis una, una, una idea clara. Eh, los chicos también entrevistaron a algunos personajes de, del carnaval, eh, como veis aquí en esta imagen, obtenida de Instagram, y bueno, eh, trabajar mucho con la, con la lengua, ¿no? Hicieron algunos vídeos subtitulados, como hemos visto antes. Eh, también, eh, hicieron también, hicieron también este Storyfy, ¿no? Recogiendo toda la información. Una entrevista eh, simultánea, en, en, con traducción simultánea en, en, en directo a uno de los participantes, al caramal, a un Mabuzone. Y, y bueno, pues, bueno, aquí tenéis la, a la, los estudiantes del tercer. Año. Bueno, eh, ahora que habéis visto este el recorrido por las fases de trabajo, es muy importante que nos concentremos eh, en las fases de trabajo, las fases por las que pasan los estudiantes. El producto final es meramente anecdótico, es decir, es un resultado en función de lo que hacemos durante esa fase de trabajo. Nos encontramos ante una realidad de cambio que desde mi punto de vista no podemos desatender, más allá de los gustos, de las creencias o de las verdades que creamos llevar dentro como profesores. Tenemos que abrirnos a esta validez disruptiva de la implementación a través de entornos personales de aprendizaje o de la prosumición o prosumirtuación en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Desde la neurociencia, y lo explicó y lo comentó muy bien Mora Teruel en su módulo, nos dicen que la atención es la llave para crear conocimiento que la emoción es un elemento potentísimo para encender la curiosidad y que necesitamos fomentar el pensamiento crítico y creativo. Bien, yo creo que con la creación de ecosistemas educativos estamos cambiando la forma de aprender, provocando incluso una nueva alfabetización y tenemos que ir en esa línea. Respondiendo a las cuestiones iniciales que os planteaba, Claro que podemos facilitar y crear entornos personales de aprendizaje. Tenéis aquí un claro ejemplo. Por medio de comunidades de aprendizaje, utilizando redes sociales, servicios web, creación de proyectos digitales o artefactos digitales y la pros prosumir tu acción que conlleva esa visualización y desarrollo de dichos entornos y redes personales de aprendizaje. Bueno, me despido aquí, espero que os haya gustado y os lanzamos un reto. Desde PDPL eh, lanzamos un reto de proscripción que espero que aceptéis y que lo hagáis con la pasión que es necesaria y que penséis siempre en cómo este reto que os vamos a plantear ahora, ahora podéis llevarlo al aula. Muchas gracias.